José Rafael de Pombo y Rebolledo, Bogotá, República de la Nueva Granada, 7 de noviembre de 1833, Bogotá, Colombia, 5 de mayo de 1912, fue un escritor, poeta, paulista, traductor, intelectual y diplomático colombiano. Nino de Pombo O'Donnell y Ana María Rebolledo, ambos pertenecientes a las familias de la aristocracia de Popayano. Cuando el general Francisco de Paula Santander designó a Lino de Pombo como secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, este aceptó y viajó desde Popayán con su familia a Bogotá. Al llegar la familia a Bogotá, Ana María Rebolledo tenía nueve meses de embarazo, dando pues un poco tiempo a luz a su primogénito José Rafael Pombo. Hola mundo, doña Ana enseñó a Rafael las primeras letras. A la edad de 11 años ingresó en el seminario. El estudio de latín hizo de él un diesto traductor de los clásicos. Marcelino Menéndez Pelayo opinó acerca de sus traducciones. No las hay más valientes y atrevidas en nuestra lengua. De los poetas grecolatinos tradujo el episodio de Lanconte de Virgilio y, y Horacio. También vertió al castellano el poeta moribundo de Alphonse de Le y el soliloquio de Hamlet de Shakespeare. Después de seguir 17 años en Estados Unidos, regresó a Santa Fe de Bogotá, donde trabajó como traductor y periodista, donde fundaría varios periódicos, entre los cuales son de destacar El Cartucho y El Centro. También trabajó como libretista de ópera, así en el caso Esther. Fue premiado en una ceremonia de coronación como poeta nacional de Colombia en un homenaje que se le tributó en el Teatro Colón de Bogotá el día 20 de agosto de 1905. El 6 de febrero de 1912 reemplazó a Manuel María Mayarino como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la que fue secretario perpetuo. Según Antonio Gómez, restrepo crítico literario y albacea testamentario destinado por Pombo minutos antes de su fallecimiento, el escritor tras la ceremonia se recluyó en cama, decayendo su salud progresivamente hasta la muerte el 5 de mayo de 1912. En 1983 fue inaugurada la Fundación Casa Rafael Pombo en homenaje póstumo en la cordillera de los Andes. Pombo publicó sus poesías, salvo algunas ediciones por petición de amigos. En sus últimos compiló y ordenó su producción literaria dispersa en diversos medios impresos de la época y en manuscritos que guardara entre sus pertenencias. Tras su fallecimiento, su habitación fue sellada y solo casi cuatro años después emitida una orden por parte de un tribunal a fin de hacer los inventarios de lo que dejara, se realizó la compilación de su obra poética.